Creo que un rector es uno de nosotros, un miembro de la comunidad universitaria, que decide hacerse cargo de los proyectos, de las aspiraciones, de los problemas comunes que surgen. Alguien tiene que hacerse cargo. Todos trabajamos en la institución, todos ponemos nuestra parte, todos participamos con nuestro trabajo cotidiano, pero alguien tiene que hacerse cargo de lo común, y eso es un rector. Vivimos unos tiempos complejos, y además la universidad, la UNED, es una universidad compleja, esto lo oímos por todas partes. Y esa complejidad requiere una serie de condiciones para manejarla, para pilotar un, un buque tan grande como es la UNED en esta, en esta fase tan especial que vivimos. Eh, creo que hace falta tener energías, creo, hace, creo que hace falta acumular experiencia. Además, hay que tener ideas, además capacidad de gestionar equipos, de trabajar con personas, de aunar voluntades, de impulsar acuerdos, y he tenido la enorme fortuna a lo largo de mi trayectoria profesional de adquirir esa experiencia. Me siento, sinceramente, en una situación personal en la cual creo que puedo aportar a la universidad y devolverle parte de lo que yo he recibido a lo largo de estos 30 años que llevo trabajando en la UNED. Eh, Todas eh, las oportunidades que he tenido, tanto en el ámbito nacional como internacional, en distintas esferas del sistema educativo, han sido en buena medida posibles por los compañeros que he tenido y por lo que me ha posibilitado el ser profesor de la universidad. Estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo, de hacerme cargo de las cosas y devolver eso, creo que es de justicia hacerlo, y si la comunidad universitaria está decidida y piensa que yo soy la persona idónea para hacerlo, estoy dispuesto a asumir ese compromiso.